Hora de ver el canal, espero que haya cosas buenas jaja xd. No puedo creerlo, ya llegué a los 4000 subs, es neta o oh, sí. ya llegamos a los 4000 subs eso es un logro grande. Tengo que anunciarles a mis ninis suscriptores, que hicieron esto realidad. Bueno panas, antes de cambiar mi skin. Hola mano, ya te estoy hablando XD. Hablo del Dr. Simi que ya regreso a bailar a farmacias similares. Eso no es otra cosa, nazca que ver, regovinemos eso. Kick the Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Bueno ya no saben nada de lo de antes XB, ahora voy al grano, este canal se ha demostrado como uno más que sube contenido de lias, antes en 2010 era casi raro encontrar videos, y así hasta 2017 y 2021, siguen siendo las épocas de oro, donde se sube diariamente contenido de lias, y de eso yo me he favorecido de ello, les agradezco de corazón que se hayan suscrito en este canal, que hoy, 21 de Aurilga cuenta con 4000 sub que además hemos visto locas y grabaciones, encuentros, vídeos en silencio y otras cosas, les agradezco que se hayan suscrito a este canal, eres alguien de corazón, les agradezco a que hayan defendido el canal, en ocasiones ante haters, que le tiran hate al canal por cosas sumamente ridículas, espero que esos haters se den un río XB. Ahora quiero hablar de unos amigos que se integran al gremio Oficial, Aulo B, Eruyeli, a, C, e, B y y Asmx o porque siento uno que me va a superar en unos meses xbb de Fona dar ellos, y por eso lo integro al gremio Oficial, porque ya saben a esto xbb, les pido que les echemos la mano, y les dejemos sus poderosos likes rones pacheros, también quiero decirles que mi amigo, le quiere entrar a Youtube y siento que tenemos que apoyar a los de Wazorango y hacer que crezcan ellos su canal, se llama Fox Android, en fin dejaré sus links en la descripción, otra cosa, que ha pasado con Lil Con Lau. Porque tiene muy pica suistas y se dice que es el más perrón de todos, te resuelvo eso la primera pregunta, pues Lilcon sigue subiendo contenido a la semana, ya casi nadie ve sus videos, señores hay que verlos y que valen la pena el estar esperando que pase un camión y grabar. Tenemos que alfar la web y subir sus huistas, y apoyarlo en subs, les pido de favor que veamos sus videos, él es mi usuario y me inspire, si no fuera la existencia de su canal, a mi mx no hubiera existido y gracias a él estoy aquí. Fox Android, Fupacción Wolfie, Little Missy Runt Oficial, Aldias LP. Ebuyas, Rocky, Fectorias LP 1075, Aldo y Sofía Kitty 9964, Laura Fátima Los esperan para crecer en IT, concluimos este video agradeciendo de tu lealtad y gracias por todo, si no llego a subir contenido a la semana, es porque estudian en la escuela, en fin gracias por todo, que llegaste a este canal, si les gustó el video, dejen like, suscríbanse, y comenten para más videos,